Manos Vuelta al globo. Vuelta al globo. Saca una buena, Iván. Saca una falsa. Vamos con la pregunta no, no. número 12, que será respondida primero por Joan Fernández, luego Olmedo Cava y por último Heriberto Magallanes. Pregunta número 12. ¿Está de acuerdo con que se generen nuevas propuestas para el mercado municipal? ¿Cuáles serían sus propuestas? Miren. Desde el año 2006, nosotros como Partido Reformista Social Cristiano tenemos una propuesta de crear un gran mercado eh, regional eh, ubicado en la salida de Villa Tapia. Eh, Además de ese mercado municipal, que se, ten, que se in, establezcan mercados satélites en los sectores populosos de San Francisco de Macorís, como Vista al Valle, como Pueblo Nuevo, como Ercilia Pepín y como San Martín. Nosotros como, como diputados estamos en disposición de hacer, eh, de hacer las gestiones necesarias ante el gobierno central para que esas partidas necesarias para hacer las obras que acabamos de decir sean incluidas en el presupuesto nacional. El, el mercado donde está sería un excelente lugar para desarrollar la Plaza de la Cultura, y además de la Plaza de la Cultura, un gran centro de espectáculos culturales eh, y, y sociales de, para San Francisco de Macorís. Gracias. Olmedo Cabo. Bueno, realmente eh, las ciudades modernas del mundo, eh, realmente tienen su mercado en la periferia, ¿verdad? en los alrededores. Nosotros entendemos perfectamente que eh, hay que realmente... Yo me voy más lejos, yo digo que es una vergüenza para nosotros tener ese mercado todavía, en las condiciones en que opera, y que, y que incluso fue promesa de, de, de otro partido, ¿verdad?, eh, eh, eh, que debió ya ejecutarse esa obra, eh, porque realmente las condiciones precarias, eh, de insalubridad y, y con de higiene, o sea, de todas las condiciones, además de que eh, contribuya con gestionamiento del tránsito también y demás. Eh, un mercado en la periferia, en los alrededores, nosotros entendemos que, que realmente es lo que procede. Igualmente, eh, como dice Joan, ubicar eh, mercados en los sectores populares, eh, básicamente donde viven la mayoría, la, los sectores más poblados, ¿verdad? Para que se les sea fácil la compra de sus alimentos eh, que se venden que se en, cada, en, en los mercados, en el mercado público. Y, y también nosotros eh, esa es una de las obras que, que está contemplada en la propuesta de gobierno, de los compromisos que Luis Abinader ha asumido con San Francisco con la provincia de Duarte la construcción de un mercado moderno de abasto, realmente eh, que esté en las condiciones acorde a los tiempos modernos totalmente de acuerdo en esa parte Gracias Heriberto Magallanes Sí, sin lugar a dudas es necesario ya eh, hacer la la gestión para, para la construcción de un nuevo mercado. Ese mercado que, que se encuentra, eh, que actualmente está funcionando, colapsó. colapsó. Pero eh, tengo que aprovechar la, el, el momento para decirle que no es tú someter, eh, hacer la gestión, nosotros tenemos que tener un marco legal que obligue al Estado que en su, en su presupuesto incluya las necesidades de la provincia. Y para eso la, nuestra propuesta es la ley de regionalización de planificación y desarrollo. Una ley que obliga al Estado, que obliga al Estado que en un presupuesto anual tenga que incluir las necesidades de las regiones. Y cuando hablo de las regiones, me, me refiero a las provincias. En otros países, como en, en Colombia, existe eh, esa, esa, eh, ese marco legal en el cual el, gobi el gobierno tiene que, que, que cumplir. Para elaborar su presupuesto, tiene que, tiene que ser sobre la base de las necesidades regionales. Gracias. Joan Fernández. Mire, eh, sobre la ley de regionalización de los, de, del uso de los fondos públicos, nosotros tenemos ya la, la Estrategia Nacional de Desarrollo que establece cuáles son las obras prioritarias para cada una de las, de las regiones del país. Entiendo que crear nuevas nuevas eh, nuevos marcos jurídicos para, para temas que ya están establecidos es, es innecesario, por una parte. Por otra parte, eh, el tema de... de la regionalización debe ser más que, que por la necesidad, por el, por el, la contribución en el Producto Interno Bruto que tenga cada una de las, de las comunidades. Nosotros entendemos que los diputados de San Francisco de Macorís y de la provincia han fallado a este pueblo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el año 2018, el gobierno, en el gobierno dominicano... Eh, presupuestó para obras en la provincia de Duarte cerca de 2 mil millones de pesos y solo se ejecutaron casi, casi 1.200 millones de pesos. Decir que, el, que Joan Fernández utilizó su minuto de réplica. ¿Alguien más? Yo lo quiero. Eh, Olmedo Cabo, sí. adelante. Mira, perfectamente, realmente la, la, la ley de, de Estrategia Nacional sí. de Desarrollo, eh, eh, doctor, contempla esa parte. Lo que pasa es que el gobierno realmente no hace lo debido porque aquí se hace, aquí, incluso aquí tenemos ya inventariadas todas las obras, incluso a nivel municipal, el Consejo Económico y Social del Municipio tiene las obras igualmente de la provincia y de la región. Lo que pasa es que el gobierno, dependiendo de, de, de su conveniencia, no hace uso pero eh, en, en esa parte. Pero realmente, eh, con respecto a la, a, la, a, la, a la observación que hace Joan, eso no es asunto de los legisladores, es que nosotros, es que la ley después que se apruebe el presupuesto después que se apruebe el presupuesto realmente quien lo ejecuta es el Poder Ejecutivo entonces en el, en, en el presupuesto dominica, de, de la provincia de Duarte está contemplado eso, esos recursos básicamente para el hospital y lo que tiene que ver con la circunvalación y algunas escuelas nada más, ahí no hay Gracias. más nada más Heriberto Magallanes sí, tengo que, que, que diferir de, mi, de mis dos amigos la ley, la ley de estrategia de desarrollo 2030 no establece, no dice que en San Francisco de Macorís se necesite un, un, un, un mercado nuevo. No lo dice. No lo dice. La ley de planificación y desarrollo sí te va a establecer qué necesita la provincia de Duarte en, en cada año y cada año. Y no es una ley para nombrar más empleados, más, empleado, más eh, funcionarios, ni nada es de planificación y desarrollo únicamente. A Olmedo le digo, el presupuesto de la República, si no lo, si ellos no, si ellos si, si ello no, no no lo fiscalizaron entonces, por eso, como no como el, el, la Cámara de, de Diputados, el Congreso en, en sentido general, no está haciendo su función en la fiscalización por eso es que, es que no se cumplen los presupuestos. Tiempo. Bien, Bien, como hemos visto que esta pregunta ha despertado grandes pasiones entre los candidatos, vamos a hacer excepción a la regla y le vamos a dar un minuto adicional a cada quien que desee hacerlo. Tengo pautado para Joan, que había hecho uso requerido. Los tres la van a utilizarlo. Sí. El mismo. tema es el siguiente. La ley, de, wow. eh, la ley general de la Estrategia Nacional de, de Desarrollo no establece el mercado, pero como usted decía. La ley de regionalización establecerá las, las, las prioridades de cada una de las regiones y eso justamente es lo que hace la ley, la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que establece unos ejes sobre los cuales el presupuesto nacional y diríamos que la vida política y la organización jurídica del Estado debe girar. Entonces, si bien es cierto que una no la establece, tampoco la otra. Lo que se crean en ambos casos eh, son... El, el marco jurídico sobre los cuales los países, en este caso el nuestro, eh, harán uso racional y prioritario de los, de los recursos. Bien, Olmeo. Yo creo que Joan hizo una buena aclaración, pero yo quiero, eh, en la parte que el doctor habla, nosotros en el Congreso sí hemos estado fiscalizando, lo que pasa es que nosotros somos minoría, y me refiero al partido a que yo pertenezco. Entonces nosotros hemos sometido incluso la interpelación del Procurador General de la República en otro tema, no exactamente en ese. Hemos sometido también eh, el Ministerio de Planificación. Lo que sucede es que realmente para hacer la interpelación o pedir realmente las explicaciones tiene que aprobarse por mayoría en la Cámara de Diputados y esa mayoría está secuestrada realmente para el beneficio del gobierno de turno que precisamente es un partido aliado al doctor eh, en el caso ahora de, de actualmente de ejecución no, de, de gobierno que independiente gracias otra no no, eso, eh, ver, eso está no claro. miren miren señores en serio la la ley de estrategia no contempla no contempla eh, es eh, lo que ustedes están exponiendo. Sí, doctor, Entonces, y, y déjeme decirle algo no más. Déjeme decirle no algo más. La Constitución de la República manda a crear la Ley de Regionalización. Específicamente, ¿no? Sí. La Ley. La Ley. La Constitución de la República manda a, a, a, a, en, la, en, en lo que se refiere cuando se refiere a la división territorial. Sí, pero no manda a crear manda. la regionalización. Manda y una a regionalización... No. Y una, ah, regionalización. No, una ley no, y una regionalización... No, y una regionalización en, en materia de planificación y de desarrollo. Solamente. No, no te crea más gobernadores. Ni nada. Solamente con esa visión. Esa ley, la Lo ley. establece Gracias, la... Tiempo ya, tiempo Vamos, Vamos. Vamos a recordar a los candidatos eh, lo siguiente. Primero la... El formalismo del debate, sí. la cordura del debate, y segundo, de que las respuestas están dirigidas a la audiencia, no a la comunicación entre ustedes. Así que, por favor, vamos a mantener la formalidad.